Miren lo que dice en este video a La Franca, y yo creo que esa fue una de las razones por la que ella perdió y Félix Bautista le ganó en San Juan de la Maguana Lucía Medina, hermana del presidente de la República. Como ella de manera descarada dice que le va a quitar a todo el mundo la tarjeta de solidaridad los programas sociales si no votan morado Vamos a poner el video, señor director número 3, donde Lucina, Lucía Medina, e incluso siendo diputada, hace esa advertencia en una actividad pública. Vamos a verla. Eso es, eso es una gran torpeza. ¿Cómo usted va a decir eso públicamente? Le está diciendo ahí, y ustedes quieren que le quitemos todo. Ah, pues no voten, morado. Entonces a la franca. Entonces, ustedes encuentran gente en, en, en el poder, funcionario, como eh, pues Marino Collante y demás diciendo que si Marino Collante dice. Le voy a leer textualmente lo que él dice, ¿no? Y ese video está circulando en las redes. Le dice, el que no apoya al PLD será cancelado y tenemos la manera de saberlo. Eso lo dijo en el distrito municipal La Canela, José Augusto Bueno. Sí, dice... El reformista que no apoye y trabaje conmigo para apoyar a José Augusto Bueno, que se prepare, porque yo no lo voy a aceptar eso a nadie. A mí nadie puede hacerme musaraña. Yo conozco a todo el mundo. Y dijo, este, miembro del directorio presidencial, balaguerista reformista, Y usted sabrá cómo que esta gente se siente. Y vamos a ver si yo le puedo poner a usted. Suba, retorno. Más, más fuerte retorno. Yo, Marino Follanda, no le voy a aceptar eso a nadie. Y si yo estoy aquí, que vengo sacrificado desde esta mañana, desde las 7 de la mañana, metido en esa sierra, trabajando por los mejores hombres, a mí nadie me puede hacer mucha araña, porque yo conozco a todos. Puede venir aquí, puede venir aquí. Entonces, eso unido a lo que ha hecho el escándalo este de Idis Peñaguaba, huele como a desesperación. Entonces, por eso que yo entiendo que la voluntad del pueblo, a pesar de que el Partido de Liberación Dominicana, ahora, por lo que he analizado ya anteriormente, pueda ganar un 60% de las candidaturas municipales, suponga usted, Danilo decía que un 70%, bueno. Eh, yo creo que el presidente de la república debió bajarle un poquito, está muy alto ese. pero todo el mundo sabe los mecanismos que está empleando el estado y lo que yo he analizado ya de la corrupción estatal del plan social de los mil millones este este chantaje la misma hermana del presidente diciendo que van a ser cancelados, que le van a quitar Bonogá, bono lu y todas estas cosas, y todos estos funcionarios eso huele como a desesperación si ellos estuvieran seguros de que mmm, Gonzalo Castillo ganaría en la primera vuelta no estarían haciendo eso entonces parece ser que una cosa será la voluntad del pueblo de un Luis Abinader que pudiera llegar con eh, los ayuntamientos de la mayoría en manos de los peledeístas de Danilo en un congreso con las salvedades que yo le he dicho a ustedes eh, va a cambiar el mapa a nivel de la Cámara Alta por los candidatos que yo entiendo, eso es lo que yo pienso del PRM que pudieran ganar esa senaduría. Y entonces desde nuestra óptica la voluntad de este pueblo, porque donde quiera que ustedes ven que un, que, un, que un funcionario del gobierno llega, pregúntenle lo bien o mal que se sintió Radamés Camacho, el presidente del Senado. Ladrón, ladrón, es eh, para afuera que van y donde quiera que venga una persona de esta, lo mismo. Entonces hay como una especie de, de un pueblo que entiende que pudiera, en el ambiente de segunda vuelta, pues ganar con esas condiciones adversas que yo le he analizado a ustedes y que una cosa no tendría que ver con la otra.